Buenas tardes, mucho, mucho, a ver una eh, viéndonos en vivo este conversatorio sobre salud mental en tiempos del coronavirus. Esta tarde tenemos de invitado a Alexander, psicólogo, y también a Carla, psicóloga. Este, estaremos hablando sobre la realidad eh, nacional en cuanto a salud mental y eh, en tiempo de la pandemia del COVID-19 y también algunas recomendaciones a los jóvenes y población en general que. Nos estará viendo durante estos 40 minutos. Mucho gusto, muchachos, ¿cómo se encuentran? Hola. Estás, Julio? Eh, hola, hola, encantada Julia. Hola, Alexander. Eh, bueno, gracias, Cultura Libre, por este espacio. Eh, bueno, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera: vamos a hablar primero sobre el concepto básico que tenemos que manejar antes para abrir esta conversación. Eh, después vamos, vamos a continuar con un panorama actual y vamos a finalizar con recomendaciones. Eh, lo primero es eh, manejar qué eh, son riesgos psicosociales. Eh, lo que llamamos riesgos psicosociales es que son aquellos riesgos que son derivados de la realización o exposición a actividades y que generan una afectación real o potencial en la salud de los colaboradores a través de, de o la aparición de afecciones, eh, problemas cardiovasculares, parálisis también en general, respiratorio, eh, gastrointestinal, dermatológico, endocrinológicos, eh, eh, músculos esqueléticos, mental, psicosocial específico. Eh, después eh, vamos a saber qué es en el personal de salud. Cuando somos profesionales de la salud también nos referimos al personal técnico, asistenciales que participan en el proceso del cuidado de la salud. Eh, en esta asistencia también incluimos al personal administrativo, puede que fundamentales de, de la mayoría de las, conver, de las conversaciones y temas de, de discusión en la salud mental, que en este momento específico, en este contexto específico, que es pues, la, la respuesta de y ansiedad que la mayoría de las personas están experimentando. Eh, está más que claro que en tiempos de tensión, donde sucede muchísima tensión y crisis, el estrés y la ansiedad son respuestas básicamente fisiológicas de todas las personas. Eh, son situaciones externas a las que de una manera indirecta o indirecta la mayoría de, la, de las personas tienden a requerir mayor uso de nuestro recurso afrontativo ante este nuevo estímulo, ante este estresor que es externo. Y en muchas de las ocasiones eh, supera nuestro recurso y desborda toda nuestra capacidad de, de afrontamiento. Sin embargo, muchos de los problemas se generan también cuando el estrés, que pueda ser un poco controlado, es demasiado prolongado en un lapso de tiempo específico y la ansiedad demasiado intensa, lo que conlleva un impedimento de nuestras actividades diarias. Eh, cuando hablamos de estas respuestas fisiológicas que eh, todas las personas tienen como ansiedad y el estrés... Siempre, lo podemos, siempre se van a somatizar en alguna situación, eh, en, en algún espacio particular de nuestro cuerpo. Hay muchas personas que pueden experimentar en, es, en estas últimas semanas mucha tensión muscular, mareo, dolores de cabeza, hay hiperventilación, o sea, respiramos muy rápidamente en, en momentos del día, eh, tenemos dolores estomacal. Muchas de las personas o los universitarios que están tomando clases a distancia, clases online, pueden probablemente están experimentando mucha dificultad de concentración, de conciliar el sueño también, ya que tenemos, tienen mucha intramigilia, que les cuesta dormir, tienen dificultades claras de sueño o algún que puede transformar el sueño incluso, hay cambios de apetito, cambios de humor, y hay una inestabilidad emocional en general que es provocada por todas estas manifestaciones del estrés y la ansiedad. Todo el mundo está sujeto a experimentar de una menor escala o una mayor eh, algún nivel de, de estrés. El punto es de qué manera lo estamos afrontando. Y es por eso que nosotros vamos a tratar de discutir esto en tres puntos fundamentales de, de diálogo. También recomendaciones a nivel de población, recomendaciones a nivel de autoridades, de instituciones, lo que le compete a la mayoría del, del personal de salud sanitaria, doctores ya de colos todo el personal Así es, este Alexander. Bien Carla por la introducción, este Alexander. ¿Cuál es tu opinión acerca del manejo en el caso de las autoridades competentes del manejo de la crisis del COVID-19, en el caso de escuelas o lugares donde se aglomeran las personas. Muy okay. eh, Para ser honesto, mi opinión es de que eh. esto se ha manejado muy mal desde hace muchas semanas. Eh, disculpame. Mm, sí. Bueno, ok. Eh. Ok, disculpame que te interrumpa. Eh, lo que pasa es que no, no sería. Gustaría... Hacer un pequeño comentario respecto a eso, obviamente eh, respaldando su tu, tu opinión, Emanuel, porque eh, si nosotros entramos en el sitio web del Insa solamente encontramos un comunicado, un comunicado como de cinco o seis puntos, no es como que una directriz. Claro, esto también, este, si lo comparamos, este, esta situación con las personas que están pendientes de las noticias internacionales, este, están viendo como en otros países, eh, distintos gobiernos e instituciones están tomando medidas este, un poco más a la altura de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en Nicaragua pues todavía hay actividades abiertas, actividades que invitan a la aglomeración de personas. ¿Crea eso en las personas un estado de confusión debido a que de manera internacional ven que las personas están en cuarentena, que ves tienen más de 20 días de no salir de su Y a nivel nacional vemos que se invita a concierto. ¿Eso de qué manera afecta Alexander psicológicamente a las personas? Bueno, eh... que cualquier país puede proceder a hacer, eh, pero precisamente lo que no hay acá pues, es un procedimiento claro, y todo el mundo está a la deriva de lo que puede suceder y todo el mundo está a la expectativa de lo que está viendo en los distintos medios. Eh, pienso que desde hace varias semanas el gobierno ha manejado muy mal esto, porque primeramente eh, hay, una, hay un, un ocultamiento de la realidad que puede ser incluso bastante peligroso, teniendo en cuenta de que tienen muchas personas adoctrinadas al partido que hacen y reproducen cada una de las cosas que están mencionando este, afiliados al, al, al presidente. Eh, también tenemos un manejo poco ético, digo yo, de la información, en, empezando con la primera dama, pues, o sea, realmente es que creo que la presidenta... Eh, ha cometido muchas no, éxitos inteligentes a nivel de la institución, revelando, por ejemplo, datos personales de, de, la, de, de las personas contagiadas, eh, revelando diagnósticos de algunas patologías duales. Es importante minimizar el hecho de que han estado contagiados tratando de desplazar también parte de la culpabilidad que ellos han tenido al no saber manejar muy bien la situación. Entonces sí, siempre van a tratar de hablar de algo crítico de una forma muy banal y van a desplazar el foco de atención con otra cosa. Puedo hablar del de caso específico de la persona que murió y que tenía VIH. Eh, eh, realmente es, es prohibidísimo que a, a algún médico o alguna persona revele el, el diagnóstico de VIH de alguien. La condición del portador. Exactamente, no debería ser motivo de discusión. Eh, pero bueno, la, la presidenta lo dijo públicamente y, no, y probablemente ni siquiera muchos de sus familiares, de, la, de los familiares de esa persona sabían que tenía VIH, pero bueno. Eh, hay mucho manejo de, de información que ha sido muy mal gestionada. Por otro lado, la, para, al nivel poblacional, al nivel comunitario, todo eso genera un gran impacto, porque también hay muchas personas que están muy, muy enfocadas y muy convencidas de que hay que tratar esta situación de una manera muy madura y bastante. Eh, ¿Cómo lo quería decir? Sí, sí, exactamente, de una manera muy responsable. Este, y por otra parte parte de la población que va a tratar de ver esto de una manera muy, muy, muy esporádica y que no requiere tener mucha, mucha, mucha, importancia, porque también varios de los medios oficialistas están tratando de poner esta idea. Eh, y el problema es de que tanto la población que sí está cuidando y está tomando unas recomendaciones al pie de la letra, como la otra parte de la población, no lo está haciendo, al final no saben ni exactamente qué es lo que está sucediendo, cuál es el procedimiento si alguna de las personas se, va con, se, se contagió o no del virus, ni siquiera saben, tienen una mínima certeza de qué es lo que va a suceder después. Entonces estamos viviendo como en una realidad casi fantasiosa, en la que estamos simplemente recibiendo información de medios específicos y, y viviendo el día Día por día, básicamente, porque diario estamos obteniendo una gran cantidad de información. Del lado de la pandemia, también tenemos la infodemia, que es la sobrecantidad de información que nos abruma en el día. Entonces, eso impacta directamente en el estado emocional de las personas, de los niños, niñas, adultos, de adultos mayores, que siempre vamos a estar consumidos con todo lo que se está dialogando. Claro, este, ¿cuál sería una recomendación? Este a los niños, quizás a las personas que pues, están en su casa y tal vez se sienten confundidos. Okay. Eh, me, me gustaría antes, disculpeme que te interrumpa Emma de nuevo lo siento. No, no, no, no. <risa> sí, está bien. Eh, es que eh, para continuar solamente quería agregar algo más de lo que estabas hablando respecto al no manejo eh, del estado, respecto a esta situación, me gustaría apostar que nosotros no aspiramos a que haya más y tampoco eh, se pretende O sea, si vamos a obtener información acerca de tratar a personas, sabemos que eh, los medios especialistas van a dar un dato y otros van a dar otro. O si sea, hablamos de, de la violencia de género, o si sea, hablamos de los homicidios o de toda la cantidad de abusos, sabemos que el gobierno va a dar un dato digamos, un y otros mecanismos de derechos humanos y en, en pro de los de, derechos lo del niño y las mujeres van a dar otro tipo de datos. Este, lo mismo está sucediendo ahorita. Entonces, esa misma falta de credibilidad que está teniendo muchos de los organismos del Estado es algo muy, muy temido, ya que muchas de las personas que incluso trabajan en el Estado de alguna manera saben que no tienen la suficiente confianza en lo que están diciendo, pero también tienen el, el está latente al tratar de, de decir algo o no. Y más allá de eso, sabemos de que en algún momento o en algún lugar es posible que podamos contagiarnos, pero que aún así sabemos de que no vamos a tener como derecho o la libertad de, de hablar de los padres y madres piensan que los niños y, los, y las niñas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pero realmente es que sí lo hacen, lo perciben y lo entienden, aunque nadie se lo haya explicado. Es algo que se nota, o sea, muchos de los niños de cinco, o sea, hablando de cinco años en adelante, que de media hacia atrás, sabemos de que los niños, eh, tiene un pensamiento concreto, pues entonces realmente ahí sí podríamos decir que no están tratando, de, no, no logran entender muy bien lo que está sucediendo. Pero de seis años en adelante ¿sí se percibe. Un niño de seis, siete años que ha estado yendo a primero, segundo grado de primaria y que de repente toda su rutina diaria cambia drásticamente y ahora está en su casa, obviamente va a tener las preguntas, obviamente va a querer saber lo que está sucediendo y lo va a querer saber escuchar de su compañero. bastante obvia. El niño lo puede hacer a través de rabietas, a través de, de, perdón, de a hacer algunos mandatos de los padres. Puede hacer de que tenga algunos conflictos con las responsabilidades que estaba teniendo con las tareas, con algunos malestares. físicos Entonces, hay algunas situaciones que son similares para ambos. En todo caso, la recomendación que yo doy para los padres y las madres. Es que traten de hablar de esto como que si lo estuvieran hablando con una adolescente, solo que con palabras adecuadas, obviamente. Claro. Eh, de que es una situación general que está afectando a todos, de que la cuarentena eh, era una medida de prevención, de hecho, ya no lo estamos, porque creo que ya estamos en aislamiento. La cuarentena, la idea era, sí, por un lado. Claro, porque. Eh, sí, la. la claro, idea porque era, que hay gente también y también en los niños eh, ir desarrollando la conciencia de autocuidado en esta situación porque al final sí son niños pero eh, al final del día el tema de cuidar conecta a todos todos y todas y hacer bueno. un niño teniendo exactamente sabiendo cómo es la realidad esta situación el eh, mismo dentro de, de, dentro de sus capacidades dentro de su desarrollo que puede tener por decir así su propia estrategia de autocuidado. La confianza es la clave de esto. Los padres tienen que hablar con sus hijos de una manera bastante tranquila. Pues, o sea, no hacerlo con, con, a, a, con, una, con aparentar cierto miedo y exaltaciones o tratar de exagerar algunas cosas porque obviamente el niño lo va a ver pues, mal, se lo, se lo va a creer. Entonces, la confianza es clave. el momento de hacerlo, tenemos que estar bastante tranquilo, calmado, sin necesidad de transferir ese temor y esas sensaciones de inseguridad. Eh, recordemos manejar muy bien el lenguaje que estamos utilizando independencia del ciclo vital del niño o la niña, independencia de su edad. No es lo mismo hablar de esto con un niño de 6, 7 años, que se lo puede hacer de, en, enunciado muy corto, que a un niño de 10, 11, que es algo bastante distinto. Es importante también darle la oportunidad a los niños y a las niñas de que pregunten. O sea, no, no es como, esto es lo que está sucediendo y ya, deja de hablar. No, porque los niños siempre van a tratar de rectificar lo que están aprendiendo, lo que están escuchando de alguna u otra manera. Entonces, siempre es importante dejarlo que ellos pregunten, hagan sus dudas y de esa manera también puedan dialogar con los adultos. Eh, algo que también me parece importante es tener ahorita, aprovechando que están teniendo muchísimo tiempo en sus casas, es dejarlo que ellos experimenten toda esta situación a través del juego, y la pintura, que es algo muy esencial para que ellos procesen información. Un niño que se le está dando un tema nuevo y que a través de la pintura o el juego lo está tratando de analizar y lo está reproduciendo en un escenario específico, es un niño que está manejando muy bien información y que se le está dando la libertad de que él lo entienda a como mejor le venga. Entonces es muy importante que los padres y las madres, que ahorita tienen muchos de esos niños pequeños, a pesar que no están en el colegio y no están en una educación formal permanente, tengan en cuenta que siguen siendo niños y necesitan un espacio de juego para que ellos también interioricen todo lo que teniendo de una mejor manera. Así es, Alexander, y bueno, continuando con las eh, recomendaciones a la población en general, ya que estábamos hablando de los niños, este, Patricia Orozco en Facebook nos pregunta que las personas están diciendo un discurso machista, que las mujeres están más histéricas cuando ellas siguen a propia letra las recomendaciones para protegerse. este ¿Afecta más el, la histeria colectiva de las mujeres o es solamente un comentario machista? Sería para desmentir a las personas que nos están viendo. esta situación eh, ponga estéricas a las mujeres, que ya no se usa el término histeria, sino más bien de que está exacerbando las desigualdades, de las Entonces Recordemos que este mundo está diseñado con muchas desigualdades y para que no las veamos, pero esta situación ha sacado a la luz todo este tipo de situaciones. Entonces, eh, más que todo eh, este tema, porque creo que es, es, es en la historia y, y en el espacio geográfico en el que el Nicaragua se encuentra, eh, además de la poca, o mejor dicho, de la dificultad de la información, de la falta de acceso a la información de muchas personas, añadiéndole que vivimos en una cultura muy machista, donde hay patrones de crianza muy marcados, de que las condiciones religiosas también están muy arraigadas en los pensamientos de las personas. Vamos a agregarle este problema de toda la desigualdad que existe desde hace varios años. Para mí, el comentario que hizo la compañera en, en Facebook no tiene para mí motivo de diálogo porque es absurdo. ¿no? O sea, tanto hombre y mujeres esto les está afectando directa o indirectamente. Y no es necesario, o para mí, es un error total decirte que las mujeres son más y que ahorita ellas son las que están teniendo mayores dificultades, que también están exagerando todo. Habría que, hablar, habría que también tener en cuenta la situación en la que está esta compañera. Si es una madre soltera, si pero, pero. la están obligando a ir al trabajo, si también o trabaja de noche, tiene un rol de trabajo de noche o está expuesta a la atención al cliente directa con personas. Obviamente cualquier persona que esté en esta situación, sea hombre o mujer, que cualquier orientación sexual, le va a afectar si su derecho. Va a ser muchísimo más mayor que este, el otro compañero o compañera que le hizo ese comentario no sepa de eso, no tenga el mayor mínimo grado de sensibilidad de la situación y todavía sea un machista, pues queda obvia por pues, esa respuesta, pero no tiene ningún, ninguna relevancia el hecho que sea mujer. Sí, Carla. Yo de que, eh, eh, respecto comentario, el comentario de, de Patricia, eh, no sé si lo entendí de esta manera. Claro, como yo decía, como, como, como está retomando, eh, este, esta situación llega a exacerbar problemáticas que tienen un origen la desigualdad. Pero eh, en el caso de las mujeres, creo que ya tuvimos conversación eh, en, una, en, un, en un capítulo pasado. Eh, por ejemplo, en el caso de la violencia conyugal, eh, y repetimos, ¿cómo funciona, cómo funciona el, el, el maltrato conyugal o el maltrato el físico, el, el, la violencia doméstica? de que el, el abusador aísla a su pareja a su padre de su redes de apoyo y en este caso hay un aislamiento total en los casos donde hay cuarentena. Eh, en los casos pues, de abuso las autoridades tienen su agenda está, por decir así focalizada o direccionada en la pandemia, no es más que todo, por decir así los problemas que ya están se ven agudizados porque la pandemia está absorbiendo toda la atención de las autoridades y del los... gobierno entonces por decir así no, eh, ya sean las mujeres las niñas, los niños otra, colega. No, este, íbamos a continuar con las recomendaciones a, para ir cerrando este, esta parte de las autoridades correspondientes y población general. No sé si quería agregar este recomendaciones específicas para cada uno. Este, bueno. Sabemos de que Carabólica tiene 100 millones y pico de personas Y hay pocos, puedo contar con los dedos de la mano Cuántos hospitales hay de 20 kilómetros de la redonda Sabíamos de que, que en una situación en la que no se pudiera controlar Iba a afectar directamente el sistema de salud Iba a colapsar y no iba a haber una atención adecuada para nosotros Acordate, acordate, disculpame discul algo súper importante creo que también es importante mencionar que el, el, el gobierno de publicaba que tenía 19, 19 centros hospitalarios habilitados pero no se puso ningún mapeo o sea, cuáles son esos centros con qué cuentan, o sea, no no por decir así se compartió exactamente a la población con qué recursos puede contar en casos de centro positivo, de estar cerca de simplemente sospechosos. Simplemente o serían las directrices de comunicación de los casos. No fue como que sé dónde voy a ir. O sea, simplemente es como que me reportan y automáticamente pierdo mi propia custodia porque paso el momento. Y ellos operan donde me mi ubican, que ni siquiera sé, dicen que hay unos centros, eh, como te digo, habilitados. Pero nadie sabe, o sea, se sabe muy poco de... de esos centros habilitados tiene que, que sea, haber tiene nada. que estar tiene que estar eh, porque además de algunos está eh, claro que ustedes que es de el que sale más está unas, pero eh, los demás no, no tenemos conocimiento pues, tampoco es como que eh, se, nos ha, se nos ha explicado cómo, eh, cómo llegar si son hospitales primarios, si son centros de salud, si son puestos de salud, si son hospitales departamentales. No tenemos ninguna información. ¿No? Sí, eh, exacto. Sí. Eh, es por eso de que, como la, ya los días de cuarentena, los días ah. reglamentarios de cuarentena ya se acabaron de hacer un truco, porque es muy importante que el, el aislamiento voluntario se trata de los hospitales, de los individuos para la mayor Bueno, porque... Eh, la ya está eh, es una realidad que tenemos que aceptar. Dentro de las recomendaciones que tenemos, bueno, a mí me gustaría compartir específicamente, ya que ahora la podía profundizar posteriormente, eh, quisiera compartir un pequeño documento que publicó la Asociación Salvadoreña de Niña Psiquiatría hace más o menos un mes y medio, como, ¿Sí? más o menos con 30 de marzo que nos sacaron. Que da, es un pequeño documento muy puntual, muy concreto, que da recomendaciones bastante específicas para las distintas poblaciones. A nivel del gremio médico, sugieren no prestarse a al la de todo esto que está sucediendo, pero sí tener la suficiente profesionalidad y cuidado del manejo de la información, verdad. al final son responsables de, de, de, de la salud, entonces es importante que ellos sepan actuar adecuadamente. Eh, brindar información con respaldo, con fuentes científicas confiables, identificables, que algo muy clave para ellos. Como médicos, enfermeros, psicólogos, detención clínica, eh, gestores de seccionólogos, laboratoristas, exactamente, laboratoristas, eh, deben de exigir condiciones de bioseguridad para el trabajo, porque es algo indispensable. Ningún trabajador de la salud puede estar expuesto. Usted puede, puede trabajar en un sistema de salud exponiendo su salud, o sea, el absurdo decirlo de esa manera, pero sí. es algo y que está sucediendo. Y este, eso que estás diciendo es muy importante porque si nos ponemos a analizar todos los desafíos del personal sanitario, frente al brote, eh, muy difícilmente terminamos hoy, o sea, principalmente por el aumento de la demanda poblacional, o sea, y aparte de que no hay, o sea, si nosotros podemos analizar permanecer la demanda, eh, supera por tres, pues la, la distribución que tenemos del, del recurso humano. Sea, aparte de eso, la, el alto riesgo a la, a la inscripción de transmitirlo a familia, familias, transmitirlo a los conocidos, de, lo, a, a los hijos, a caso de que tengan, este, lo que mencionaba, pues, personal sanitario para poder sobrellevar esta carga este, de estrés, de trabajo emocional desde el de uh -huh. aspecto psicológico? ¿Qué le recomendarían a ustedes? Bueno, eh, principalmente, eh, como psicóloga, recomendaría eh, tener presentes cuestiones de básica, eh, asegurarse de alimentarse, de hidratarse. Lamentablemente, es muy... La tonicidad es presente, de eso se trata. O sea, no es como un hospital pueda cerrar por dos horas, eh, más que todo porque en esta situación estamos con pacientes de que, meritan, de que, me, de que demandan de que demanda muchísima atención y obviamente el personal está en un eterno estado de alerta. Entonces, obviamente eso puede romper no un debalance, fijarse de un este, Biológico y obviamente pues, puede comprometer su capacidad de concentración para atender a sus pacientes. Entonces, la idea es tratar de no usar estrategias como, como inadecuadas, como yo sé que es complejo como que no jugue, O pero por lo menos pues, no, no evitar usar alcohol o, u otras pues, sustancias psicoactivas, eh, no usar de la. Sabemos de que en esta situación es muy difícil este conciliar el sueño, el cerebro ya por el tema de la luz ya tenemos todos nuestros ciclos de totalmente eh, descompensado y ya no agregamos melatonina y pues el abuso de, de, de benzodiazepinas obviamente es bastante latente en estos días pero tenemos que tomar en cuenta que con esto va a costar una ilusión de respuestas cognitivas y obviamente pues estamos hablando de, de memoria. Tampoco evitemos eh Personal, bueno, estoy hablando eh, al personal sanitario, yo eh, no les Eh, explicarles realmente la situación real pero de un modo en que ellos también puedan entender, puedan, porque muchas veces la familia sí, pero es porque no entiende y tal vez si nosotros le explicamos con calma que ya todo es normal. Eh, pero en este momento eh, la idea es priorizar el bienestar del paciente de una forma responsable, no saturarnos de información falsa y realmente ser conscientes de lo que está pasando. Recordemos que el personal sanitario está muy cerca y sabe exactamente lo que sucede. Entonces, eh, realmente... Dejar atrás las diferencias y tratar de conciliar, tratar de conciliar, eh, porque muchas veces los confrontacionales, los altercados no, no facilitan el proceso. Eh, mantengámonos, pienso que hay que mantenerse actualizado pero esto hay que tener muchísimo cuidado, porque como mencionaba mi compañero Alexander, ahí estamos saturados de información, muchas veces no sabemos por el acociable, por el no acociable. Eh, sin embargo podemos utilizar como específicas para consumir y siempre, claro, siempre eh, obviamente pues de, de, de instituciones eh, responsables eh, creo que la, el automonitoreo como el que estaba mencionando antes es super importante saber reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros pensamientos conozcamos nuestro cuerpo y intentamos de que cuando realmente estamos sobrecargados tenemos que tomar un y eh, claro, siempre estar y compañeras alguna que otra sintomatología negativa que lo vayan a verificar eh, posteriormente. Eh, y de acuerdo con lo último que habías mencionado, o sea, la idea de tener ideas y pensamiento fatalista, muchas personas médicas y sociólogos también lo he notado que lo han tenido, pero hay que tener una postura bastante positivista incluso en esto. A, creo la, que, población, creo que, a la Creo que más es que todo positivista. Es optimista, sí, pero real. Mejor, mejor de, real. De, de, de no sí, exacto. Eh, sí, a la población en general, yo daría las recomendaciones de aceptar eh, esta situación que es una realidad, eh, que es inventada, pero es una realidad, bueno. pero que es una realidad transitoria, ¿verdad? Eh, eh, no vamos a vivir todo este siglo con el COVID, o sea, se va a mantener el pero esta situación crítica no va a permanecer por mucho este tiempo. Pero debemos asumir la responsabilidad de cambiar ciertos hábitos, ciertas rutinas, cierta práctica que nosotros teníamos diaria para lograr afrontar eso. Eh, también recomendaría a las personas de que a pesar de que no están trabajando físicamente en sus lugares para una buena parte, de que mantengan parte de su estructura o de su calendario de actividades diarias, que se vayan temprano, de que… Que sigan comiendo bien, que respeten su horario de sueño, al menos 7 u 8 horas diarias, de que coman a la hora adecuada, de que practiquen algún tipo de ejercicio, al menos 5 minutos al día, y tengan espacio suficiente para reunirse, hablar con sus hijos, sus familiares y practicar actividades relajantes. ¿no? O sea, a pesar de que no es fácil pasar mucho tiempo con todas las personas de tu casa, mucho tiempo, muchos días, todos los días, primero este, si hay hacinamiento porque hay muchas familias que tienen un hacinamiento bastante considerable eh, siempre va a haber algunas estrategias porque por nosotros pues, tenemos que empezar a implementar si es que no la hemos hecho y ir, ir probando porque al final esto va a llevar un poquito de tiempo eh, eh, eh, ¿sí? perdóname que interrumpa <risa> eh, solamente quería eh, algo para cierre y eh, ya después a del personal sanitario, de que nosotros muchas veces no lo vamos de un modo, pero recordamos que no porque seamos profesionales de la salud, no somos sujetos a sumar y no esperemos a que tengamos una úlcera, no esperemos tampoco a que un este que se yo, a ritmo incontrolable, o sea, no tenemos un espacio. Recuerden que the uh, well. Gracias. la parte de frustración, muchos chavales y chavalas nicaragüenses actualmente se sienten frustrados porque quizás no, no van a terminar la universidad este año, o quizás este, muchos de sus sueños este, se han visto detenidos paralizados por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Las recomendaciones serían las mismas para ellos, ¿verdad? Este, tratar de mantener el ritmo en su casa... La Siempre van a haber algunas que, que varían dependiendo del grado de dificultad que están teniendo las personas eh, por, la, por la situación que estén pasando. En este caso, la mayoría de los jóvenes, es cierto, y es algo que hay que resaltar mucho, han experimentado un ejercicio prolongado desde hace bastante, desde abril del 2018 principalmente. Eh, muchos jóvenes han obstaculizado, o han perdido grandes de sus proyectos de vida debido a estas situaciones. Eh, aún agregando las personas que, este, que fueron al exilio, de que ya no están con nosotros, eh, han perdido grandes de sus metas y que se habían trazado en algún momento. Con respecto a la universidad, sí, o sea, lamentablemente la mayoría de las universidades públicas del país, todos los recitos universitarios del país, pues, sabemos que han politizado de que hay un entrenamiento masivo en estas universidades y que han sido muy responsables de no, no suspender clases, muchas. En todo caso, yo les recomendaría a la mayoría de los jóvenes de que, si, de que precisamente parte importante de trazarse una meta es no establecerse un tiempo específico para cumplir su meta un año después, dos años después, y no hay ningún problema. Incluso entre más tiempo tengas para cumplir algo, poder aprovecharlo para cumplir otras cosas. Entonces no lo vean como algo precisamente fatalista que es lo que estábamos hablando anteriormente es claro. situaciones inevitables, sí, es algo transitorio también pero hay que tener cuidado ahorita para estar habi habilitado para estar estable y posteriormente eh, yo también de que consideren esto como una oportunidad de descubrir nuevas estrategias, nuevas habilidades que, o habilidades que nosotros teníamos y no sabíamos eh, y desarrollar otras eh, hay, yo tengo muchos compañeros y compañeras que en algunos días se han sentido muy muy frustrados, pero en otros días han aprovechado para finalizar proyectos que tenías anteriormente, tareas de años atrás que nunca hicieron, un proyecto en tu casa puede hacer algo tan sencillo como pintar una pared que tenía serpiente de, de hace 5 meses, al final lo puedes hacer, compartir tiempo con tus amigos, con tus familiares, es algo que nosotros ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo y que después no deberíamos de quejar, de decir, no, nunca tuve el pero también es verlo de, de ambos lados no todo es una realidad absoluta, también se puede ver colores en, en la mayoría de las cosas eh, lo que también sugeriría es mantener el ámbito de estudio porque a pesar de que no, es, no todos los adolescentes o los jóvenes están teniendo clases en línea o tienen esa accesibilidad de tener las clases en línea sí pueden tener una propia guía en por ellos mismos de mantener un autoestudio la mayoría de las universidades privadas sí tienen estos estudios a distancia, entonces también hay una tensión por no querer estar en educación presencial y virtual. Pero entonces, esta es la otra cara de la moneda de todos esos jóvenes que sí están teniendo clase línea pero no quieren, porque todo esto es algo muy ansioso, bastante este, este, evidente. Pero bueno, las mismas estrategias se pueden implementar. Pero lo que sí, Carla quería agregar algo antes de terminar sí, sí, solamente, bueno, dije que iba para cerrar Pero este sí ya para cerrar, lo prometo eh, Bueno, ya hablamos pues de, de Dijimos nuestras sugerencias pues a, a los colegas del personal sanitario eh, A médicos, bueno, volver a mencionar pues toda, toda la vista de Médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, laboratoristas eh, pero también está por parte de nuestros colegas, colegas que son psicólogos, psicólogas eh, de que me he topado con muchas con muchos colegas de que se estén abatidos porque tal vez en este momento están dando mal un proceso eh, o intervenciones psicoterapéuticas eh, y si en este momento no están listos, o sea, no, no se presionen eh, recordemos que el tema de nuestro tiempo, de nuestro ritmo eh, Sabemos que, la, que los psicólogos y las psicólogas en este momento están en hospitales, es bastante compleja la situación, pero como, por decir así, respetar cada uno de nuestros espacios, desde donde podemos detener la trinchera, este, apoyar, porque obviamente eh, también somos el personal sanitario y estamos expuestos a, a otro tipo de, de situaciones, más que todo que comprometen nuestra salud pública. Claro que sí. ¿Algún comentario final, muchachos, que quieran darle a las personas que nos están viendo? Eh, pues realmente hemos abordado muchas, muchas cosas. Yo me quedaría con algo final de que tengan cuidado con las cosas que se dicen entre compañeros, familiares, eh, porque las palabras pues, crean realidades y las realidades cambian muchas situaciones de la vida. Eh, con esto quiero decir que, ojo también con la estigmatización de algunos compañeros y compañeras de personas de salud que eh, siempre se va, o sucede mucho que se tratan de aprovechar de, de la capacidad, de, de la voluntad de muchos trabajadores para obligarlo a hacer algo que en, este momento, en algún momento también no están aptos para hacer. Y con lo mismo, con la estigmatización, ojo también con las personas que Vemos en el transcurso del día y tienen alguna sintomatología y a veces se afirma de que puede ser un caso sospechoso de covid Porque con decir eso, actualmente el covid va a alarmar o muchas personas se alarman. Y cuando muchas personas se alarman y afirman algo que no saben, de alguna manera se van a creer que lo que están afirmando es verdad y pueden perjudicar directamente a la otra persona. He conocido casos de, de muchos adultos que han sido, pues, eh, bueno, más allá de humillados, de obligados a, a hacerse exámenes exactuosos porque muchas personas le han dicho que tienen COVID-19. Entonces, eso crea un estigma muy, muy marcado en una persona y es algo peligroso, pues, bueno, porque... Si esa persona no está emocionalmente estable, se está viviendo con situaciones estresantes en su casa. En una situación externa, otra situación externa que lo, lo vaya a perjudicar, de esta manera puede hacer algo lo suficientemente básico como para que colapse y sea peor. Sea peor. Entonces, ojo con las realidades que nosotros estamos tratando de compartir por medio de nuestro léxico, pues. y eso para cualquier persona ¿sí? independientemente en, en el ámbito laboral que se desempeñe y en el punto geográfico del país en el que se cuente hay que hablar de esto, de su consumo cuidado y tratar de si pues. o sea, más allá de que no estamos aislando, que es lo que deberíamos de hacer nosotros podemos ayudar desde donde estamos sin exponer, o sea, a esto me refiero, maravilloso no puede no es necesario estar físicamente, a veces, en algún lugar para estar ayudando, pero puede hacer en tu casa, entonces, eso. No sé si Carla quiere agregar alguna otra recomendación final, ¿alguien? Bueno, mi recomendación me encantaría que, que se escuchara por, por, por el, que la escuche alguien del estado, y de que esto también es importante, pero, no podemos pedir peras a Adolfo, tal vez si alguien lo comparte, en, en el, a, alguien, a alguien puede acercarlo, le puede eh, llegar Pero sí pienso de que es importante de que el programa. Eh, a Alexander tocó, le tocó eh, hablarnos sobre la población en general, instituciones, en, en niños y en adolescentes. Y en este caso, pues, el personal sanitario. pienso que en este sector eh, es muy importante tener un espacio para que ahí retroalimentación, o sea, por lo mismo, porque una situación actualmente con la que nunca nos hemos enfrentado y tenemos que tener como mecanismos para la recepción de quejas, de que situación positiva eh, con respecto a las acciones que se están llevando a pues, cabo para el cuidado de, de, de los pacientes y para el cuidado de, de la salud mental de todas las personas, pues porque pues, eso también es una forma de responder a las necesidades entonces, tal vez en algún espacio, colegas, ya podemos hacer un sonido las médicas, podemos ir conversando, pueden hablar de qué hicimos bien, qué hicimos más, que podemos hacer. Felicitarnos también cuando tenemos una buena acción, es parte pues de la motivación laboral y realmente contribuye pues a nuestro bienestar integral. Sí, sí, me gustó mucho lo que me llevaste nosotros no podríamos, o oh, mejor dicho, tratando de hablar de una ¿Sí? palabra, eh, no necesariamente tendríamos que estar esperando en la RTU a mira de, eh, de otra persona cuando sabemos de lo que estamos haciendo está bien. Nosotros mismos nos podemos felicitar eh, y sentirnos ¿se claro, bien. Claro, pero. Ajá, sí. Haciendo. Pero sí entiendo totalmente el, el punto claro. el que vos mencionaste. Sí. Lo que pasa es que también es importante porque podemos desarrollar la comunicación institucional entre los equipos o entre cada clave médica. Al final del día, como personal de la salud, pasas más tiempo con tu, clave, con tu clave médica y con tu familia. Entonces realmente los lazos tienen que estar fortalecidos, tienen que ser lazos saludables no tiene, que, no tiene que ser como, como un miembro que se conoce tóxico, pues realmente tiene que ser eh, lazos de provecho, las opciones ayudan a crecer. Sí, sí. Eh, y recordar cuente, que las redes de apoyo son fundamentales para todo, todo. el eh, COA. Difícilmente una persona puede sobrellevar una situación estresante sola. Siempre vamos a necesitar de alguien para hablarlo, discutirlo, tener retroalimentación. Sí. De re Seamos re empáticos. Exactamente. Exactamente. Estamos Entonces, empáticos. Los poderes es muy importante y en este momento tenemos la oportunidad de mantenerlo. Entonces hablemos con nuestros compañeros, llamemos a aquellos familiares que nunca hablamos con ¿no? sí. una relacionada intensa. Escuchemos sobre todo. De estar en contacto, aunque no lo estemos físicamente. Tratemos de mantener eso y que sepamos de que somos seres bien, quiere decir que tenemos la capacidad de sobrevivir a situaciones difíciles sin quebrar de esa manera este, utópica. entonces, que sí. Sigamos las recomendaciones y cuidémonos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias Alexander por acompañarnos y muchas gracias a Movimiento Puente por crear estos espacios informativos. Y de conversación para que todas las personas que siguen esta página este, Tomen este, estas recomendaciones y puedan sobrellevar la crisis del COVID-19 Un placer haber estado con ustedes muchachos acá Y nos vemos en la próxima Saludos y buenas tardes